Vamos a ver qué nos tiene más adelante insert. Ah, sí, tenemos estos dos. Bueno, para estos dos voy a tratar de colocar esto como tenía antes. Voy a colocar, ir a hacer control Z. Hasta que llegue a esta partecita aquí. Eso, vamos, eso ahí. Listo, que estamos trabajando siempre en 108. Y bueno, voy ahora aquí a ingresar. Una batería, voy a abrir mi media explorer, este va bien, 75, bueno lo coloco aquí, vamos a ver cómo suena, bueno lo voy a meter más abajo, aquí nuestro track, libre, voy a acercar un poco a él, al D para quitar el docker, ok. Y bueno, aquí no, no está centrado. Es decir, no lo tengo ajustado al tiempo del proyecto. Eh, entonces yo quisiera saber qué tiempo es el que tiene esta batería. Y quisiera crear en esta región un tiempo que, se va, que sea acorde a este tipo de batería. Digamos que he trabajado en otro proyecto y no, no sé su tiempo este es un modo de poder averiguarlo sobre todo con los instrumentos que son de percusión entonces selecciono mi track mi, mi item voy y selecciono la, mi línea de tiempo hasta donde está hasta donde él termina en este caso bueno, me cayó muy, muy cerca del, del lado derecho del ítem en el caso de que, que no no se nos ajuste entonces podemos ir a este, a este icono de aquí, snap, y desactivarlo y después regularnos con precisión hasta donde llegan mi ítem. Mi bueno, eh, bueno, ahora sí lo activo. Bien, entonces voy aquí a insert y le digo calcular, detectar el tiempo de la parte de las selecciones, sobre todo sobre la selección de tiempo. Le doy clic y, y ¡fum! Ahí me estuvo calculando que este en esta sección de tiempo mmm, está a 74.901. Entonces si yo escucho aquí el tiempo como viene andando. Voy a bajarle a la batería. Sí, entonces ahí ya me lo calcula. vamos a ver por aquí el segundo bueno este es parecido al anterior solo que podemos agregarle algunas personalizaciones o vamos voy a darle clic me sale una ventanita y bueno aquí le puedo pedir eh, con qué asignatura quiere que lo calcule bueno yo lo voy a calcular con cuatro cuartos aquí ya se me empieza a modificar el el, el tiempo Veamos, de nuevo estaba en 2, me estaba calculando que era 112, ahora aquí 4, ahora son 224. Pero entonces aquí me aparece otra opción que dice Bars. Estas Bars deberían ser los compases. Aquí me lo está con, teniendo en cuenta que este ítem me abarque 3 compases, o sea, sería 45, 46. Y 47 me vendrían a, a ocupar ahí, pero yo quiero que lo haga en dos compases, entonces me lo calcula serían 149. Si yo le digo que es 1, me lo coloca en 74, que fue lo que detectó automáticamente él. Bueno, si yo lo coloco en 2, me lo calcularía en dos barras. Como está iniciando dentro del 45, entonces sería 45 y 46. Vamos a ver si es así. Listo, sí. Entonces se me lo calculó. Que es dentro de 45 y 46. Obviamente, el tiempo del metrónomo está más, más acelerado porque estamos a un tiempo de 149. Ok, bueno, eso para cuanto esta opción de calcular el tiempo lo podemos hacer siempre aquí dentro de Reaper. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Bueno, este ya es... Ya lo conocemos, que es track Crea un nuevo track Simplemente me crea una nueva, una nueva pista Como vemos está su opción Su atajo con control T Entonces control T Entonces voy creando La cantidad de tracks que quiero eh, Después tengo... Multiple tracks, múltiple tracks, donde se me despliega. Ah, antes de eso, eh, nos va a crear una, un, una pista de acuerdo donde hayamos seleccionado. Si yo tengo seleccionado aquí la última, mmm, si yo le doy insertar track, me la crea inmediatamente abajo. Pero si yo la tengo, por ejemplo, aquí arriba, después del, eh, selecciono el bajo y le doy insertar track, me la creará debajo del bajo, sí, entonces dependiendo donde yo me ubique con con, con el mouse, donde la, de acuerdo a la pista que seleccione me la creará inmediatamente por debajo eso es importante para cuando vayamos a crear pistas y, y sepamos ubicarlas donde queremos múltiple tracks, bueno, es fácil, sencillo, simplemente aquí me crea una cantidad de tracks eh, el número que quiero, que si yo quiero 7 les doy OK y me crea 7 tracks. Me aparece ahí también la opción, dice Control Z, múltiples tracks. Eh, aquí con un que si le quiero colocar un nombre, entonces yo le coloco Palmada. Estoy diseñando, digamos, sonidos, entonces coloco Palmada. Y ok, y ahí me lanza palmada 1, él me las renombra con un número. Palmada 1, palmada 2, palmada 3. Y entonces yo, por ejemplo, ahí puedo empezar a grabar palmadas. <risa> y de acuerdo al número, bueno, las voy ubicando. Creo que habían otras opciones ahí mismo. Sí, bueno, aquí este es... La primera me dice que la crea mmm, des, mmm, después de haber tocado la última track. Entonces, lo que decía antes, de acuerdo a donde yo coloque el clic eh, de un, si selecciono track las creará a partir de donde haya tocado o seleccionado mi última track y esta aunque yo la haya colocado por ejemplo haya colocado aquí en la batería la haya seleccionado si yo le doy esta opción me las crea propia al final del proyecto o sea abajo vamos a ver qué más tenemos aquí tengo Track from Template. Eh, esta es cuando nosotros creamos eh, una serie de instrumentos que nos hayan gustado podemos y las hayamos salvado como Template. Esta va a ser una sección que trataré más adelante. Sin embargo, ahí tengo la opción para importarlas. Esas Track, esos Templates o esas plantillas entonces aquí por ejemplo las tengo, las tengo ordenadas de acuerdo a algunos usos. Puedo ir y almacenar mis, mis tracks. Aquí tengo este Synth. Entonces agrego, agrego mis plantillas que previamente he, he grabado. Vamos a ver nuestra última opción que es M-Space a time selection entonces esta opción lo que nos hace es crear un espacio libre de acuerdo con nuestra selección de tiempo, entonces voy a hacer una selección aquí del 10, compás 17 hasta el 19 me tendría que crear un espacio libre en esta parte ¿Sí? entonces vamos a ver si es verdad voy a insert, space Fun. y ahí me creó este espacio libre me movió rápidamente ese pedazo de aquí allá bueno yo no quiero que se me corten los instrumentos allí voy control z y digo no yo lo quiero es aquí de aquí hasta el 23 entonces voy inserto tan ahí me creó ese espacio y me lo crea a lo largo de todo el proyecto o sea en toda esta paralela me moverá todos los ítems hacia su derecha Aquí terminamos con nuestro menú de insert. Vamos a ver qué nos destina Reaper en los siguientes menús.